No, loco, el loco que limpia vidrio, tú estás ahí al lado del loco, ah, o sea, no, eh, ya para No, pero es súper interesante la analogía, porque con, claro. Estás como más... Porque es como, es como el cuico, el, el cuico que está en su trabajo, en, en su casa, toma su auto, que es una mini burbuja, y ya. Cambio en moto, en moto, no, en, moto, el en, moto que, en moto. el, el, el, el, el, el, el Sí, lo siento, vivo en Chile. No, no, no, no, pero es para que me estaba imaginando eso. No, pero es que en la moto te quita esa burbuja. Que me parece claro, interesante que, ese concepto. Claro, te da una eh, independencia. No, no, ah, ah, te sigue dando la Sí, sorry, sorry, ahora caché. Al decir cuico no me estoy, no me estoy imaginando, no me refiero a ti. Me imaginé no. no, sí, claramente yo cuico lo sé. <risa> no, no, no, no, no, pero es que ahora caché. Claro. No, no, no, no, no, no tiene que ver. Pero tiene que ver, tiene, Claro, tiene que ver con el rollo de la burbuja, de que estáis viviendo así como. Lo, lo llevo a todo a audiovisual, así como uh -huh. al colón metafórico del cine. El concepto de, como el auto homero ¿sí? exactamente, exactamente claro. porque te protege te protege del de afuera en cambio en la moto como no tenía esa protección tenés que vivir todo un poquito claro, la atmósfera bueno. el claro. calor el frío no podía andar muy fuerte el, si llueve exactamente no, lo te, pasado, te, pero... tenés que escuchar al flight culeado que está ahí y que en el auto no lo escucháis porque está ahí, está ahí no, en si tu no, mundito pues, pues, no. entonces me, me parece super está buena, como mar, super bueno la... sí. por ejemplo es como por ejemplo oh, estaba está vacío el local yo, no, el otro día. Pues fui en la ciclovía, porque en la moto da pasa weón bueno. Y castigo No, mentira. Pero sí, es como si sí, de es... a la ciclovía me el... ¡Sí, joder! No, qué malo. <risa> es... Horrible, qué persona más horrible. <risa> bueno, es como... Ya, pero como dijiste, no me dijiste, ni chiste ni, ni me la... Es como... No, pero en un momento... Un... ver tiene su velocidad la moto, pero también fue que en la ciclovía. Es que los primeros días, yo me <coughs> estaba cagado mío andando en la moto, que sí, ah, que, ¿vale? Pongo, es muy... pasa un weón. Yo pasaba los weones por el lado y dije, voy a morir. En cada weón que me han <risas> tratado, Voy a perder hasta una pierna. Hasta acá no me llegué, hasta acá llegué, weón. Sí, porque esa es la... Tú sentí el weón que... La micro... Sí, que está al lado, la sentí ahí, sí, pues, weón. No es como la weá del auto que... Ah, micro culado. Sí, pongo. Y no se, obvio, te olvidó, se te olvidó porque ya volviste a tu mundo, a tu... A tu... A tu, tu, tu bolas, ¿cachai? Entonces, claro, y te obliga a estar como activo todo el rato A mí me pasó un periodo que por ejemplo yo estaba calentito acá Tomaba mi auto, calentito en el auto y llegaba a mi casa calentita. Calentito la casa, claro bueno, lo que te nunca, decía... nunca sentí el invierno, ¿cachai? Y no, esa era mi analogía con el cuico un poquito Bueno, sí. que está todo protegido Pero tú lo ¿no? dices, hay muchas Sí, ya, si lo querés poner así Pero sí. no, yo no... No, pero no. Tiene, tiene que ver con alguien que no sale a la calle o sea, no, no estoy diciendo que tu caso sea así Porque no, obviamente, ahí en puente alto y toda la bola Sí, pero en realidad. te ra no, razón, no, no no no razón, razón. razón en el sentido de, de, de la descontextualización. De, de que ¿por qué meto al cuico en una. No en, una, en, que, en el, por... que no tiene nada que ver con el cuico. Sí. Eso es como un rollo tuyo. Sí, sí. Que me <risa> me repito, soy chileno. <risa> <risa> viene de antonomasia, viene un poquito pegado eso. Sí, sí, pues, sí. Es como. Sí, es... pero sí, claro. no, porque Ir protegido, protegido, protegido. protegido y... Claro, ahora no, pues. No, no, es como. No, pero tú, tú sentís todo. Claro. Todo, todo. Y el, tú sentís y como... Muy, incluso, claro, incluso Cosas débil, mínimas. Incluso, tú. claro, así como, no es la palabra débil. Expuesto. Claro. Pues, expuesto, que sí, pase pues, la micro al lado tuyo y... ¡Tu madre! Sí, esa, pues es como... Esa sensación como sí, de... Pues, de, de bueno. Sí, pues antes da lo mismo. Me adelantó. O que adelantar. El loco <ríe> Tengo que manejar bien. Claro. Okay. Sea, Tampoco es que sea exagerado, igual soy un primerizo Si hay gente que anda en moto así, bueno, No, lo que pasa es que Casi bueno, más de 10 años manejando Y pasar en moto es su, su, rollo, sí, porque, pues, su rollo Siendo un hijo natural oh, Que, era, no que era, el, era el programa Ah, qué bueno que hablamos todo este rato Sobre los hijos naturales Hablamos bueno, no, solamente que... por los hijos naturales Fue muy bueno el tema sí. Oye Marito. Dale, llevamos más de una hora ¿Queréis seguir o.? sigamos sí, hasta a... que se agote esa weá en. Dale, igual que última Sí, que. Ya, pero hablemos de los ojos naturales. En Chile. País de guacho. Chile, país de guacho. A mí, mí ¿sabéis qué me pasa con el rollo? Que, por ejemplo, a mí. Eh, A mí me pasa la siguiente pregunta, siendo a mi papá igual de pensamiento izquierdo Muy capitalista de su formación, pero muy de izquierda. Ah, como, como la gente de izquierda Es como, la gente, de, izquierda. como de izquierda. la gente normal de izquierda pero... um, sí. Él piensa así, muy de izquierda, pero mi mamá es más, más de derecha yeah. sí, Me formó así como un adoctrinó Entonces a mí me pasa el rollo de que... Pero es como la pará, pues. tenéis que ser, pero no ser, que ser consciente de o sea, a mí me pasa que de repente con los rollos éticos, por ejemplo, acuérdate que en los años 90 estaba mal mirado la mujer... Que hablara mucho. No. Mujer separado. A ver ah. Decir. No, es separada. Casi como, una putaña. Sí, porque es como casquilana. Sí, sí. Es casquilana. No, es mujer separada y la loca así muriendo es? por dentro. ¿Cómo? Entonces, a mí me pasa que el rollo es que afortunadamente hay una corriente de derecha, ¿cachai? Que, no es, que es más progresista. No es como tan eh, como lo que es actual. Pero a mí me pasa. ¿Y aquí qué se piensa? ¿Cachai? ¿Me pasa mucho con Guas Progres. Porque digo, ¿qué pasa si pienso de esta forma y después quedo como un hueón después? Ah. Ese es, lo, es el rollo, ¿cachai? Bueno, me pasó ah, un momento, te, lo claro. dijo Naturales en su momento, eso está marcado de O'Higgins. Sí, sí, sí, el, el rollo sí, de guacho eh, es, eh, es muy rollo, patente, muy aquí, fuerte en Chile. Mira. Chile, de hecho, vamos a hablar de una hueá histórica. Chile es, es, car se caracteriza por la ausencia del padre. Sí, de hecho, sí, sí, sí, absolutamente. Es, es una es, de o las sabes, cosas. lo que pasó, pero no sí. como, como nación. Y hasta el día de hoy es una hueá disolucionada. No, todavía es, no, es una hueá así no. muy. Pero si está, hace poco, el, el 50% de los niños nacidos nace fuera del matrimonio, lo que me parece alarmante. No. Una aberración. No, sí. me da lo mismo. No, es, es más alarmante que los papás no No una pechuga, una pechuga. Y los que apechugan están pagando 40 lucas. <risa> una mierda de plata. Mierda de plata. El 50% de los locos que están apechugando están pagando una pensión que es de 40 a 50 lucas. Entonces eh, eh, eh, puta. Yo he escuchado más. Bueno, no, es que no, no, no, Cada uno lleva su bolón, Pero el piso es 40 lucas. Bueno. Es que, sorry, el piso era 40 lucas hace 5 años, que es la que venta que ya ahora, se sobre Claro, el, ahora puede ser otra plata. Efectivamente, puede ser otra se, plata. Pero eh, sí, bueno, sí. es que yo creo que tiene que Yo creo que el tema no se. Yo creo que el tema de la pensión no es un tema de, de plata, es un tema de, de humanidad. Es como un guan que no quiere hacerse responsable de una persona, es un guan que no... ¡Puta! <risa> vale, vale callante, por ¿cómo, favor. ¿Cómo voy a estar con esa persona? De hecho, yo, por ejemplo, yo eh, en un momento lo hacía, pero si tú, si te querías andar con una pareja, yeah. tenés que fijarte cómo sería con su mamá. Ah, para saber cómo te va a tratar tú, Sí, pues, pues, cómo te espera sí, pues. sí. Ah, bueno, es Lo digo por mí el, el viejo dijo, dicho machista que si quieres ver a tu esposa <risa> No, no, no <risa> lo digo por eso No, vale. no, cómo va a ser tu esposa ¿Cómo su con... claro. No, no yo, lo digo con su... no. yo lo digo porque Pero también tiene que ver con la Me hace la una idea de que, por ejemplo, si hay mala onda Es porque también hubo un desinterés de tu padre En criarte, si tú te llevas mal claro. Tus viejos siempre te van a dar taras Como decían en House Pero hay locos que abusan y te dejan así Puta. Labado. Sí, pues, sí. Es que también, mira, hay un concepto que a mí me pasó en la, en la, como en la generación emo. ¿Ya? Yeah. ¿Cachai? Que yo tengo la teoría de que. Eh, voy a retroceder un poquito más. En los 80 la música disco y toda la música era súper bacán, bailable, el rock, ah, ¡Ah fuerte, energía, bien, vamos, juventud. Mm. Y en los 90 se suicida Kurt Cobain. ¿Ya? Yeah. Y ¡Pum! Tristeza. M música de los 90. ¿Ya? Yeah. Yo tengo la teoría, es porque en el mundo en esa época recién el concepto de divorcio estaba saliendo y todos los papás se estaban divorciando. A mí me pareció en la onda venta, todas las familias, todos los, todos las, todos los papás de mis amigos sí, estaban, en esa. estaban en esa. Yo creo que se salvó una una familia de, de un grupo de, de 15, ya. De, de 15 locos, claro, o, o lograron, o les convenía, no lo sé, ¿cachai? El bolón es que hubo como una, una, una epidemia de, de, de divorcio, que fue obviamente porque salió la ley, po. o sea, sí había, había, una ley, había una ley que decía que no, que no, que no, y de repente pum, se normalizó y era, era súper obvio, era súper obvio, si la mayoría de los divorcios se los lleva las, las chicas, po. Son las mujeres las que quieren divorciarse, porque el buen no, sé, el buen no claro quiere decir nunca que que... O sea, a no ser que sea como de pillar o, o no, ¿cachai? Pero la mayoría ah, la, yeah. la, la mayoría de las veces, de, la, de los divorcios. Porque yo no me manejo con las cifras. Sí, no, no, yo tampoco. No, no yo te lo, yo lo digo muchos casos que sí, eran mujeres que te, se querían salir Te lo, de, lo digo todo desde una, de una, de una percepción propia, porque claro, a lo mejor estoy hablando de, de cifras mal ¿Sí? Pero el bolón. El bolón. <risas> el el, cifra. el, el cifras. <risas> No, pero el, el bolón era ese, ¿cachai? Había mucha gente divorciándose, muchos niños... Con pena. Con, con pena impostada y toda la bola. Pero era muy distinto, es muy distinto el concepto de una, de una cuestión que se van divorciando, ¿cachai? De la familia que se divorcia, que del loco culiado que de frente nunca te pescó. O que te pescó dos meses y después se fue. qué es lo que pasa la mayoría en Chile, ¿cachai? Ya. El papá del fin de semana, ponte tú. El papá part-time. El papá part-time, que yo lo encuentro un poco funesto, porque...